Y pues, en últimas, las sugerencias es que los que se educan en neuroeducación serían los llamados a ser el puente entre, a, a resolver estas brechas. ¿sí? Listo, esto es como lo que había para hoy.